hola cómo están un saludo muy especial para todos en especial para renata rosado en esta ocasión vamos a reutilizar otra cajita este es un regalito que puede ser útil en cualquier momento vamos ahora con el paso a paso voy a tomar la cajita y le voy a quitar o a cortar estos dos lados nos quedaría así voy a aplicar silicona en esta parte y la voy a forrar con cartulina azul voy a cortar estos laditos. aplicaré silicona líquida y voy a pegar en los cuatro lados medí 2 centímetros es decir, medí esta parte de la base y ya medí 2 centímetros ahora vamos a forrar así con negro recuerden que es la cajita que deseen, nos quedaría así, yo acá forré la tapita con fucsia y azul, voy a utilizar goma eva con brillo que sería para pegar en esta parte esta es una cajita muy fácil que se hace en instantes Voy a perforar acá en la mitad y a doblar acá para pintar acá con el lápiz y de nuevo perforar. Ahora voy a tomar goma eva escarchada de colores, voy a medir así y voy a cortar varias no le digo la media porque no sé qué cajita van a utilizar pero esta que yo estoy utilizando es de 2 x 3 centímetros y voy a copiar con amor esta frase con amor la voy a repetir dos veces nos quedaría así, voy a empezar a pegar en esta parte y termino pegando un corazoncito voy a utilizar goma eva blanca con brillo como pueden ver acá delineé las letras para que se vea más Me parece que se ve como más bonito voy a colocar esta goma eva en esta parte y voy a dibujar una nube a cortar y voy a hacer dos corazoncitos negritos que serían los ojitos de la nube acá ya los recorté y voy a hacer la boquita ahora lo que voy a hacer es pegar los ojitos y la boquita y voy a hacer dos corazoncitos rosados que sería para pegar acá en los cacheticos. Voy a hacer una sombrita con marcador permanente azul y voy a alinear la nube con marcador negro. Esta cajita es ideal para regalar en cualquier ocasión a una amiga a alguien de la familia a quien desees ahora voy a tomar de nuevo goma eva con brillo voy a tomar esta amarilla y voy a hacer esta parte así porque voy a hacer un arco iris voy a cortar con esta vuelvo y la repaso ahora voy a, a pegar para formar el arco iris. voy a cortar esta parte que me sobra y, si, y sigo pegando así Voy a correr esta hacia acá, me parece que se ve mejor, para no dejar este espacio. Y voy a cortar esto que me sobra. Voy a pegar la nube. Y con otro, otra parte de goma eva blanca, voy a cortar acá y voy a dibujar otra nube más pequeña cortamos o corto voy a pegar en este extremo y con goma eva de colores, de estos colores voy a hacer como una especie de gotas las vamos a cortar y las voy a pegar acá, en esta parte Como pueden ver es algo muy sencillo, pero me parece que la cajita está bonita para regalitos. Quedaría así. Voy a decorar igual esta nubecita, le voy a delinear, voy a hacer una sombrita con azul y la voy a delinear con negro. Y voy a hacer unos punticos azules para terminar de decorar. Ahora voy a hacer la lucecita de la nubecita. Voy a cortar una tirita en goma eva blanca. Voy a aplicar en estos lados silicona líquida. Y voy a cortar dos pedacitos de foamy. Ahora voy a delinear haciendo rayitas. De, las, de ambas figuritas, ahora esta nubecita. Acá voy a cortar corazones de goma de con brillo y las voy a pegar en, toda, en todos los cuatro extremos de la caja. con marcador blanco, los voy a delinear, nos quedaría así. Ahora voy a tomar papel seda y lo voy a arrugar así, o papel picado. Voy a colocar los dulces, pueden poner dulces, chocolates, lo que deseen. Y de nuevo voy a hacer picadillo de papel seda. Por último voy a tomar cordón seda. Y voy a hacer un moñito. Voy a pulir estos lados haciendo un nudito. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Creo que es un regalito muy fácil de hacer y muy económico. Que a quien se lo obsequies, seguro le va a gustar. Manito arriba si te gustó, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.